Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde del municipio de Las Cuáranas, expresó este jueves que las problemáticas de esa localidad han sido reclamos eternos al gobierno. Las aceras y los contenedores, bueno, eh, para nosotros no es una sorpresa que nos eh, denuncie la ciudadanía el mal estado de los contenedores de Las Cuáranas, es una situación a la que yo me uno, porque es deprimente, lamentable, tenemos... ...más de 30 kilómetros de contenedores destruidos por todo el municipio de La Guarana... ...de lo cual la alcaldía apenas hemos podido reconstruir unos 4 kilómetros... ...de manera que nos están quedando 26 kilómetros de contenedores y aceras... ...que significarían por lo menos 5 presupuestos de los que maneja la alcaldía completo. En relación al problema de agua potable, expresó... El problema de agua potable es un problema... Eh,